Scribus es el programa de maquetación de páginas que vamos a usar durante este cursado. Es un software libre y gratuito, permite instalarlo en español y está disponible para diferentes sistemas operativos. Como los maquetadores en general, Scribus tiene gran compatibilidad con diferentes formatos gráficos de imagen, de texto y de ilustración. Ese es el potencial del programa, poder combinar todos estos insumos para generar la maqueta de una publicación. Además, este programa también permite hacer gestión de calor. Bueno, una vez que lo hemos abierto, eh, nos aparece este cartel eh, que nos advierte de la necesidad de instalar un complemento llamado Ghostscript para eh, poder um, importar archivos GPS o previsualizar archivos Postscript. Ninguna de estas dos tareas tenemos previstas realizarlas eh, nosotros. Vamos a hablar más adelante de EPS, que es un formato que ha quedado obsoleto, por lo tanto no lo vamos a emplear y tampoco tenemos previsto visualizar archivos PostScript. Entonces, eh, nosotros no hemos instalado este complemento y dejamos a criterio de ustedes si quieren buscarlo e instalarlo o no. Si necesitan ayuda para eso, se las podemos brindar. Entonces aquí simplemente le vamos a dar OK y entonces me va a aparecer la interfaz de este programa. El programa nos va a exigir o abrir un documento nuevo, generar un documento nuevo o abrir un documento existente. Es decir, por defecto no abre un archivo para que empecemos a trabajar, sino que debemos generarlo nosotros. En el caso de elegir un documento existente, podríamos elegirlo si lo hubiéramos generado para un nuevo documento nos va a ofrecer la posibilidad de configurarlo y en este caso eh, vamos a poder elegir si queremos que sea un documento eh, de página simple, de página doble, un tríptico de cuatro páginas también vamos a poder configurar el tamaño, la orientación de la hoja, el ancho y el alto eh, también los márgenes, todas estas eh, opciones de configuración también se pueden cambiar o modificar una vez que está generado el archivo, pero lo ideal es que nosotros lo tengamos pensado antes de, de, de empezar a construir el archivo en el programa y entonces directamente carguemos los datos. También podemos eh, configurar la cantidad de páginas que va a tener el documento. Una vez que le damos a aceptar, el programa nos va a mostrar todas las páginas que hemos creado, en este caso yo creé páginas simples y seis páginas y podemos movernos a través de ellos tanto con la ruedita del mouse eh, como haciendo clic en cada una de ellos o desplazándonos desde aquí abajo a cada una de las páginas. Bien, El, eh, la interfaz que nos ofrece está organizada con un menú superior en donde eh, comenzamos con la opción archivo y desde archivo siempre vamos a poder generar un archivo nuevo, cerrar, guardar, abrir, importar, exportar, como en los programas que ya conocemos. Desde edición siempre vamos a tener las opciones de copiar, pegar, cortar. Desde insertar vamos a poder insertar los marcos de texto para colocar fotografías o textos. Y desde Página vamos a poder insertar páginas y aplicar otras operaciones a páginas. Desde Ver vamos a tener todas las opciones de visualización, es decir, vamos a poder elegir si las reglas están visibles, si la cuadrícula está visible, el zoom con que estamos trabajando. Y hay un menú en especial que nos interesa mostrar, que es el menú Ventanas. Desde aquí nosotros lo que tildemos se va a volver una persiana que va a estar visible en nuestra interfaz de trabajo en este momento yo tengo tildados propiedades y capas si destildo alguna de ellas desaparece de la interfaz de trabajo y si la tildo me aparece muy bien con estos datos ya podemos comenzar a pensar lo que necesitamos para comenzar con un archivo